Del día de hoy, el malvado rabito Bowser ha secuestrado a la princesa a su peach. Rancor Mario y Kaplay Luigi deben salvarla, pero para lograrlo deberán competir en una carrera de Lucky Glow. ¿Lograrán derrotar a Bowser y salvar a la princesa? Recuerda suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Mario para más videos de ese estilo. Sin más que decir, comenzamos. Ok, hermano ra ¡Ya está listo para esta batalla, brother! ¡Estoy listo, brother! ¡Estoy listo! ¡Listo, nosotros vamos a competir para descubrir quién es el mejor hermano, brother! Obviamente, Luigi, hermano. No, como yo soy el mejor y soy el mayor. No, no, no, no. Aunque seas el mayor, yo lidero a mi familia. ¡Uy, estamos súper altos, eh! ¡Es verdad que estamos súper altos! ¡Guapo! Vale, vamos a empezar de una vez. ¡Ay, ¡Ayuda! ¡Ayúdense, por favor! ¡Oh, mira ya! ¡Es Azul, la princesa! <risa> ¡Hola, pequeños hermanos, bros! ¡He capturado a esta princesa de aquí! No, ¡Suéltala! ¡Rabito o oh, Bowser! ¡No sé qué eres! ¡Suéltala! No ¡Ay, Rabi Bowser, para tu información! ¡Y no la soltaré! ¡Si tanto la quieren rescatar, pues vengan y de ante mí! ¡Por favor! Oye, Rancor, Rancor, cambios de planes El primero es salvar la princesa Se lleva el título de Super hermano, bro me ¿Qué? Me ¿Qué? Es muy, re muy repentino el cambio oh, Mira hermano, mira de Una una padota la primera, bro ¿Qué? No, justo, ¡Me gusta a mí me un hacha y una pala! ¡No! ¿Qué hago? Yo, ah, yo no toco la pala. No manches, yo no la a ver. No. ver. ¡Hola, ¡Oh, madre! ¡Ojos, ojos, ojos! Ver, ¡Abre tú, abre Ojo. tú, abre tú! ¿Qué? <ríe> no. ¡Qué asco! Es ¡Ya va suerte, bro! Banderas. ¡Una mesa! ¡Mira, un huevo! ¡Se me cayó el, el huevo! ¡Más vale que se apresuren, pequeños hermanos! ¡Los estaré esperando aquí adentro! <risa> ¡Y si se demoran! ¡Tal vez algo le puse a la princesa! ¡Armadura! ¡No me dio nada! ¡No me dio nada! ¡Oye! <risa> ¡Me hicieron es todo esto! ¡Te dieron caballos! ¡Mira, mira, mira qué guapo! ¡Me dieron aire! Y ¡Yo por qué quiero caballos que están podridos y, y modificados! Esto está mañado. Tú te quieres quedar con las princesas, bitch. Tío? No, no, bitch, bitch, no, yo no. Bitch. No, tú sabes que los Lucky son aleatorios. Yo no hay mañazo. No, no, no. no. Uh, mira, mm, libros. mira, libros. Mira, libros. ¿Libros? Pero yo, ¿para qué quiero libros si lo tengo en vez de encantamiento? Mm. Ah, pues mira, yo tengo aquí una mesa. Por si te sirve, te la puedo donar. Ay, si me, sirve, si me sirve, sí me sirve. Dámelo, dámelo. Ahorita, ven, ven, ven. Oh, mira, hay un look de poderes. A ver qué me toca. Eh, me ¡Oh, ¡Un honguito! ¡Ese te cayó! ¡Se cayó! No puede ser. No vale, mal. no vale recuperarla, ¿eh? ¡Me toca Oye, a mí! ¡Qué Uoh. asco! Pero, ¿Puedes parar de dejarte caer, por favor? Oye, esto me, me tiró mi honguito al suelo. No, no se vale. A ver, saltamos por acá arriba. Uy, ¡Y el mío! ¡Falta el mío! ¡Falta el mío! A ver, ¡No, abro, abro, abro! ¡A ver, a ver! ¡No, no pero, bro. pero bájate! ¡Bájate! ¡Hazte no, este, este, por el este o, lado, Inicio! Por el este la, lado, este pero, tengo, pero, como la, Ah, por este lado, ¿verdad? Po, mi hermano. A, a, salta, ver, salta. a, ver, eh, pues, a mí me faltó ácido fólico en el, en el embarazo, así que un poco de paciencia Ya ves, te quiero moneditas, bro Nada más monedas, puro dinero, nada más ¡Yo no quiero moneda vale quiero moneda ¡Quiero una waifu! ¡Pasamos aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Pásale, pásale! Hermano, pero bien, eso felicidades, lo has eso? logrado, bro. Lo has logrado. ¡Hola! A ver, seguimos. Uh, no, superior. no, no, no ¿Qué? ¿Una por qué? <risa> Una qué yo no tengo pico para sacar la esmeralda! Mira, mira, hermano, hermano, hermano, hermano, mira Yo soy buen, hermano, y te doy un casquito Porque ya tengo uno mejor que el tuyo <risa> No, gracias, <risa> mi te pana calma, bro Yo no sabía que eras tan amable, así para darme cosas y eso A ver Sí, sí, sí, sí, a pero ver Yo bueno. no quiero más herramientas El juego este me está diciendo que vaya a trabajar sí, Me está diciendo sí, sí, vago, literal está. Mira, ¿puedes mira. picar la esmeralda? Digo, no, pero sigamos Ay, ¿Qué es esto? ¿What? ¡Mira, maluque Blas! ¡No! ¡Mi suerte! ¡Mi ¿Cómo? suerte! ¡Ahí está! Yo ¡No! Dejando, no! ¡No, no! ¡Ya me quiero! ¡Yo también quiero! Yo ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pido? ¡Qué pido? ¡Eh! ¿Qué ¡Me están mío robando mío los materiales! Mío eh, mío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Librerías! <ríe> y, ¡Y más ¡Te dijo que no se podía! ¡Y una llama! ¡Hay una llama metida aquí, aquí abajito! ¡Mira! No, <ríe> ¡Una llamita! ¡Déjame a que no es una burra, amigo! ¡Nos estoy esperando, pequeños hermanos! <ríe> oye, oye, oye, oye, hay que tener cuidado con este otro, ¿eh? Hay que tener cuidado. A ver, vamos es para ti. Vamos acá, Uy, qué pedo No veo nada, está oscuro, hermano Ayúdate, consejera te, te envenenaron, te envenenaron Tú no. tranquilo, tú, tranquilo, estás no. poseído Te acabas de maldecir el chamuco Pero no veo nada, ¿dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde Por eso estoy? Me tienes que ir para ¿Dónde el... Estoy? el... Ir para ¿Dónde el... Estoy? Para... No. ¿Me he caído? ¿Te has caído, tonto? ¡Ey! Joder hermano, me he caído ¿Ahí a, Vamos para aquí Llegamos aquí ¡Digan ustedes! a la princesa! ¿Eh? ¡Ustedes, señor rapito! O, ¡O vos! ¡No! Lo... De, sí, ¡No! La ¡No! Vale, ¡No! Sí, sí. ¡El Alexi! Hay monstruos, hay monstruos Aquí está, aquí está de la princesa! Aquí, <ríe> Estúpidos hermanos ¿En serio creyeron que iba a ser así de fácil? ¿Qué? ¡Pues no! ¡Con esta ahorita me voy a mi castillo! ¡Nos vemos, ilusos! ¡Ja, ¡No! ¡Han desaparecido! ¡Guay, No puede e ser, ese se la ha llevado, bro. Rabito debe ser muy malo con las mujeres que tiene que secuestrarlas. No, Oye, oye, es oye pero eso lo he visto bastante. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡No! castillo, hermano, what the fuck Es verdad, quedó muy destruido Hay goombas, hay goombas, hay goombas, hay, goombas. hay que matarlos oh, su, Ah, claro, no, soy poderoso Soy poderosísimo, sí que sí eh, eh, oh, no mira. Vas, Oye, maldito Booster incel eh Me acaba de plantar un montón de TNT por aquí mira, Hay ítems, hay ítems okay, mira, verdad, no, no, pero, no me, pero me, me tires. tires ¡Eh, no es no. What the fuck Asco contigo, hermano, que me andas tirando Cada rato mira, Pero me yo no, me... y... eh, sin querer queriendo oh, eh, está bien, a ver Tú dañas tu... esos núcleos y yo daño estos Oh, mira, esmeralda. Okay, me acaba de venir un palo oh, de un, un arco, ¿En serio? ¿Qué es esto? Mira, tengo botellitas De poción de suerte, mira Suerte, lo que te falta Toma <risa> La... ¡Pedio mi suegra! ¡Pedio mi suegra! ¡Qué asco! ¡No mames! Corre corre corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Déjala, déjala! ¡Lanciana, lanciana! La, la, ¿eh, la, la, la, la, la. ¡No podemos con ella! ¿qué pasó? ¡No, no, no podemos no, no, no, con ¡No podemos con ella! ¡Es invisible! A ver, a ver... Rompo, rompo, rompo, rompo, rompo... ¡Uy, más botellas! ¿Qué, qué pedo? Pero, hermano, estás invisible. ¡Somos invisibles, bro! ¡Oye, mira! ¡El poder la invisibilidad! ¡Oh, mira, un loco! ¡Abre la palanca o no la jalo! ¡La jalo! ¡Aquí, qué que Es que Sé que vas a tener, te es que con mi suerte No, no, no TNT, TNT, TNT, TNT, TNT ¡Mancho, tío, la ¡Qué madre! ¡Mira, mira, mira, hay bloques! ¡What! No, no, no, no, no, no Tenemos que irnos de aquí ¡Vamos, hermano! ¡Métete en el tubo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Entra, que eso está infectado de mob! ¡What the fuck! ¡Entra! <risa> <risa> Estoy vivo, pero envenenado Estoy envenenado Bro, recuérdame Besa a la princesa por mí Dile que Luigi la ama le daré dos besos Uno mío Y uno tuyo, ¿va? No, no, no, no Mira, estoy vivo No, pues yo vivo. vivo. doy el beso Vamos, no hay pedo Oh, no A ver, a ver malukis, Voltura Joder eh, Ya me está tocando mala suerte y A mí me dan bloque de hierro En bloque serio Yo para eso Mira más de powers A ver, a ver, saltamos ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué yo, me da? Yo para que quiero moneda, yo para qué quiero moneda No, mira, o sea, me, princesa, me dieron Si la princesa es multimillonaria Y no necesita moneda ¿Qué? Tengo un champiñón Me lo como genero Champiñón Claro que sí Estas Estas moneda? son monedas también ¡Qué asco! Te vas a volver como Mr. Beast, bro A ver, verdad, mite, mite Mite, mite, mite Mr. Beast, Beast, Beast, Beast, Beast. Este Lucky me dieron puras calabazas ¿Qué? Ah, ¿Qué pedo? ¡Hermano! ¿qué cae? ¿Por qué se me cayó el suelo? Es que esos bloques se caen, ¿qué no ves? Oye, el daño este otro look lo que hay por aquí ¡Otra vez la ceguera! ¡No veo nada! No, ¡Otra ¿Me me vez! ¡Ahí, ¡No! de nuevo! ¡Qué asco! Vale, cuidado por aquí, rompemos esto ¡Oh, me tocó el suelo que se rompe! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Qué? ¿El suelo? Okay. Sí, yo lo, yo mira lo construyo suelo, mira, ya, mira, amigo. Mira, mira. a mí no me importa ¡Mira, mira, mira! mira. ¡Uy! Pero soy flying. Salto super alto y me lo paso. A ver, en tú nada. necesitas inteligencia, Capley Mira, a la chica le gustan los hombres inteligentes. No los <risa> Te quedo un look ahí, pero bueno, da igual. <risa> es que yo no necesito, yo, bueno, sí, lo necesito. Bueno, lo gano por ti, pero es que yo no lo ocupo. Quieres una moneda y ya. ¡Oh! ¡No! ¡Tengo el poder de la flama, bro! ¡Poder de la flama! ¡Dame un pescado! ¡Ya basta, por favor! ¡No puedo ¡Ah! la flama! ¡Mira, mira! ¡Puedo escupir fuego! ¿Eh? Ay, ¿Yo también? ¡Ah! ah, ah ¡Bueno! Pero, ¡Pero me vas a matar! Bueno, ¡El único que gente, eh! Bien, bien, bien. vámonos vámonos vámonos ya casi mira mira por allá veo los ¡Sí! tubos así que ¡Armadura! ya casi armadura armadura por fin Tú eh oh lo... más armadura para mí a ver aquí bueno la verdad es que solamente necesitaba taparme el pecho vamos a abrir este Lucky oh por porque... Dios bueno ¡Ah! no, digo, esto... hermano hermano loco me cayó tremenda lava encima no se me queman los lobos apágate apágate es la lava, es la lava, mira no, la lava que está ahí. Tú le estás disparando. con la lava, tú! ¡Tú le estás disparando! ¡No le no, dispares no más nada. a mis tropas! Que no, que te lo prometo que no, es la lava Mira, mira, mira, mira, mira tu pulito atrás oh. El de ahí, mira, está tocando la lava Es que es, no le tienen miedo a la muerte, es? mira, mira ¡No, mira, pero! Se, ¡Se quemó! ¡Rancor! Se quemó. Te la vas a ver conmigo Oye, ¿cómo abro este lúculo gigante? No lo puedo abrir, lo tengo que romper No, se puede abrir. Oh, pe, no lo puedo abrir ah, ¡No! ¡Está infectado! ¡Me veneno! ¡Me ¡No manches! ¿Pero qué haces? Hermano, allá atrás ahí está infectado Eso de zombie, no nos vamos para allá Eso es este walking de arte, bro. y esto Vale, vale, vale Mr. Rambo Oh, mira, hay, hay, hay ovejas, ovejas Una ovejita, qué, qué bonita Ovejitas ¡Ey! ¡Otra flor! ¡Otra flor! ¡Oh, michis! No, bro, me tocaron me tocaron puros animales, eh Qué, qué suerte la ¿Qué mía ¿Quién te tocó? ¿qué te tocó? Me tocó otra Ah, vale, vale, vale. Otra. Mira un gatito, no, qué bonito. Ey, los michi. No, no, no estruja no, los michi. párate que, que no es justo que no, yo voy con sin el, con el pecho desnudo y tú no, mira. Pero qué dices si tu pecho está bien así descubierto, se ve perfecto, hermano. A mí siempre es me ha encantado. Tu es pecho, verdad, eh. ¿eh? Es verdad, es que estoy así para impresionar a la princesa, pero es que para impresionar a tiene un musculoso de Mario, mira, mira, mira, mira, sí, mira sí, sí. de Mario. Ah, perro, no, vale. bueno, los míos son mejores, es la verdad Es que mira, es de tanto ah, matar honguitos, eso de lo, lo de Mario, mira, mira es un músculo, amigo Mira, aquí hay tres tuberías, ah. ¿Por, cuál, ¿por cuál nos vamos a inventar? Ah, por eso aquí hay un muro, mira Ah, ¿verdad? Tubería. Tubería. ¿Tubería? Mira, esta no nos deja. ¿Esa te deja? ¿Qué? nos vieron clara de cara de plomeros o qué? A ver, soy bueno, Mario. En sí, en sí, somos fontaneros, plomero, bro. bro. Somos fontaneros, no, nos encanta. Somos fontaneros. En tubos. A, ver, a ver, voy a entrar en este. A ver, no deja. No hay nada en a este. A ver, en este. A ver. ¡Este es! ¡Oh, oh, oh! ¿Este es? Es este, es este. Aparece. ¡Mira! ¡Oh, mira qué guapo! Eh, qué Estamos miento. arriba en la nube. ¡Mira, mira, mira, mira, hermano! Creo que lo que tenemos que hacer aquí es subirnos en Yoshi. ¿Qué subimos en Yoshi? Yoshi, porque es nuestro compañero fiel, mira Mira qué bonito oh, Nuestro verdad. compañero, y así podemos romper Lucky Bloss y nos va a dar suerte ¿Verdad? Mira, me tocó una lápiz Azul y por lo menos no me tocó TNT ¡Huevos! Yo, Yo sé que porque quiero faltan, huevos bro. ¿Cómo, ¿Cómo que me faltan? <ríe> si sí te falta, a ver, abro aquí ¡Un manzanas! No, no, no, esto está cheto, el Yoshi da buena suerte El Yoshi da buena suerte A ti sí, te toca a ti? A ti. Eh, ¡Un arco! arco. Que te lo he dicho, que da buena suerte. Un arco de Lucky, a ver. No tengo flechas, qué asco. Ah, pues, <risa> ¿Para qué cuando no tengo flechas? Que te falla. No, el capaz de flecha. Mira, mira, mira, mira pero estoy comiendo cosas. Qué raro. Es, ver, es verdad, ¿qué pido? Dame, dame, dame, dame. No, <risa> ¿y un huevo. No. ¿Te, ¿Te comiste mi huevo? ¿Hola? Mira, mira, hay un huevo aquí. He creado un hijo con Yoshi yo Vámonos, vámonos, vámonos. Continuemos. Acá hay otro Lucky Block. Démosle aquí. Agüita Oh, cosa de diamante, mira Aguitas de Ubu ¿Qué es esto? Evil Potion Uy, esta poción se la voy a lanzar a ti o a Bowser Listo Y llegamos al último Y aquí hay tres Lucky Nos podemos bajar ya de los Jochies Igual ¡Hola! ¡Mira! Cosas de Lucky a ver, un arco... Creo que le dieron una espada... No, estoy cheto, ¿Y esto qué es? Arma un peto Yo también entré poco a tener full hierro Nada más consiga un poquito de madera La verdad, para poder craftear y tener full hierro Mira, hermano, te regalo el ¿Eh? Peto ¿Eh? Este. ¡Sí! ¡Sí! ¡Con mi suerte! suerte, mira! ¿Eh? Suerte, mira. Suerte. ¡Por fin me dio suerte! ¡Hala madre! Bueno, yo te robo un poquito porque tú me robaste a mí no, Mira, no, no, hermano, no, te voy a regalar este ver. peto de cuero Para que te tapes el, el pecho que tienes ¿Y aquí? ¿Por qué? No te oh, gustan No me agrada ya. La verdad es que ya hace un poquito de frío. Está bien. Aquí sí, me... Ya, sea, un poquito ya hace ambrito. un poquitico de frío, ¿no? Ya estamos súper alto. Ya ni se ve el firmamento abajo. No se ve nada. Sí, ¿verdad? No, no se muy ve. Alto. Nada. Te caes aquí es muerte segura. A ver, que esto sea un tubo misterioso ¿Más? porque no veo dónde conecta esto. A ver, vamos a meternos, hermano, en 3, 2, 1, 1. ¡Mira, rana! y está el castillo de Bowser! ¡Es verdad! ¡Enorme! ¡Estoy eh, aquí! ¡Estoy aquí adentro! ¡Está ahí la princesa! ¡Vamos, rápido! Eh, es, verdad. ¡Es verdad! ¡No! ¡Somos enemigos! ¡Somos enemigos! Eh, ¡Tú vete, papá! ¡Ya! Por, ¡Por el turbo! ¡Vete! ¡Vete de nuevo! ¡Es verdad! ¡No! ¡Tenemos ¿Aún? que ir! ¡No! ¡Tenemos que ir muy pegados! ¡Mira! ¡Muye! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas guapas! ¿Qué es esto? Tengo, tengo un muñecote, mira. Tengo un juguete. ¿Qué un muñeco y ¿eh, esto para qué sirve? Uh, un, uh, mira, una mascota. ¿Qué pedo? Bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar con los look. que ahí está ya el castillo. Vamos a salvar a la princesa. A ver, rompemos aquí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, rompe y sal, sal, sal, sal. ¡Oh, nada. Ahí uh. está, hermano. No, perfecto, perfecto. madre! ¡Oh, mira! Me lo robó, me lo robó. Me lo, lo robó. Vale, cositas chidas, cositas buenas. ¿Lo, pedo, lo puedo? ¿Lo puedo? ¡Hacha! ¿Lo puedo pisar? ¿Qué pico más? de pico ¡Noooo! ¡No pude comprar el pico que quería! ¡Desgraciado! Bro, Le di iba? muchos... Le di unos buenos sentones y falleció, mira, así, Mira, le pudo, le pudo saltar oh, encima de la orija por eso, no! lo maté por eso, Bueno, ah, mira, una llama, no, hombre ¡La paso Perú! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! loco miren monstruos! ¡Qué mal! Es ¡Qué madre! ¡Puero! ¡Miren enemigos! ¡Enemigos! ¿Cómo? ¡Pero son muchos! Vale, manzanita, manzanita, una manzana, una manzana. Ahí está. No, son mucho monstruos. ¡Retirada! ¡Retirada! Retirada. No somos los hermanos, bro. Ah. Tenemos que luchar contra ellos. ¡Tomen! ¡Tomen! tomen, tomen, tomen, tomen, tomen, tomen. Ahí está. Muerto, muerto, muerto. Ya queda poquitos. ¡Ya ahora vivo, a Rabito. Y creo que veo a la princesa. ¡Roséjate! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mis ¡Nos estoy esperando, ¡Pues, hermano! ¿Cómo que fontaneros? Oh, Dios, ¡Digo, digo, mis desfondo. caballeros! Vale, vale, vale, vale ¿Cómo oh, así? Ir a, a esos enemigos, está jefe de él Vale, vale, vale, ah, a todos los enemigos! Matemos a todos está. los enemigos! ¡A todos los enemigos! ¡A competir. la competencia! ¡Oye, oye, oye! oye ¡Para, para! Podemos arreglar esto luego de salvar a la princesa Ah, vale, vale, vamos, vamos, vamos Vale, Rank, ya hemos derrotado a todos los monstruos ¡Aquí está! ¡Pause! No, tiene cerrado todas ¡Tiene ah, cerrado las todas! ¡Solo ¡Bienvenido, mis caras. Es verdad! ¡Hay que salvarlos! ¡Hay ¿Eh? que salvarlos! ¡Ven pa' acá! asqueroso. Tengo la princesa! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¿En creyeron que esta pelea iba a ser tan fácil? ¡Miren lo que tengo aquí, pequeños hermanos! ¡Tenga cuidado! ¡Es un hongo! ¡Y me va a hacer mucho más fuerte! ¡Ay, no! no ¡Eh, no! ¡No, yo <ríe> ¡No, gigante! Vamos, sí hay que unir fuerza, Germán, hay que unir fuerza. Pues ya salvaste su cuadro. No, pues, ah, ahorita no, no, sí. No atraparán a la princesa, toma, tome. Tome, aspirado. ¡Quiero! ¡Oh, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Le tiro fuego! ¡Fuego, fuego! ¡No! Oh, oh, oh, oh, oh, ¡No! Quémalo, suma, quémalo mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Pero, ¡Pero ha sido muy fácil! Muy fácil, ¿no? Muy más fuerte los enemigos anteriores! ¡Vale, vale, vale! ¡Princesa! sacamos? ¡Ya sé cómo sacarla! ¡Así! Así ah, Ahí está Pero, pero ponte abajo princesa Que, que oye, te oye, vamos pero, a atrapar Pero, pero a bájale, ¿no? no bájale ¡Hemos salvado a la princesa! ¡Lo lograron! Esa Y si la compartimos así entre ¿Eh? bros, tú sabes, tú sabes. Mamá uh -huh. siempre decía que entre hermanos nos compartimos todo. Oh, entre hermanos nos compartimos todos. ¿No? Eh. No lo sé, hermano. Mira lo que hay allá al fondo. Mira. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Ah, ¿Qué? ¡La princesa ¿Qué? es mía! No, tío, ¡La princesa es mía! No, te he dicho me, me que mató. el amor no, de la princesa la va a ser totalmente no, no, mía. Te ganó está. la codicia, hermano. No princesa, cásate conmigo, te he salvado, mi hermano. Ese, ese, ese no, no, no sirve para nada. Tú, tú, tú eres mi princesa, cásate conmigo, por favor Espera un segundo, yo no soy de nadie ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, pero, pero te llegamos aquí a, aquí a salvarte! Solita. ¿Qué te pasa? Solita! ¡No!